Durante el sorteo de la noche de ayer, viernes 4 de noviembre de 2022 El boleto fue una jugada automática y se vendió en Econo Altamira en Guaynabo Pero esto no termina aquí, también hubo un ganador de premio secundario del Loto Cash Por la cantidad de $15,007 dólares. Otra jugada automática vendida en Supermercado Econo en el pueblo de Caguas Muchas felicidades a ambos ganadores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 Así que sal a jugar a tiempo para evitar largas filas y no pierdas esta gran oportunidad. Y para que te mantengas informado de todo lo relacionado a nuestros sorteos, no olvides bajar nuestra aplicación de lotería electrónica. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 ...te invito a seguir marcando tu jugada de Wild Ball a tus pegas... ...al marcarla o pedirla en tu jugada automática... ...incrementas tus posibilidades de ganar premios secundarios... ...el Wild Ball llegó para quedarse... ...y justo ahora damos comienzo con el sorteo del Wild Ball... ...veremos cuál es el número de esta tarde... ...y es el 5... ...el número ganador del Wild Ball en la tarde de hoy es el 5... Nos movemos, mi gente, para el sorteo del Pega 2. Bueno, hermano, y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 6. El 6. Segundo número. Es el 5. El 5. El número ganador en el Pega 2 es el 6, 5, el 65. Continuamos con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte, mi gente. Estamos listos para recibir el primer número, que es el 5, el 5. Segundo número, es el 7, el 7. Tercer número es el 2, el 2. El número ganador en el PEGA 3 es el 572, el 572. Finalizamos Puerto Rico con el sorteo del PEGA 4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 Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. de nuestra programación por San Juan, y San Juan 11 Si hay alguien que realmente encarna lo que Carpenter llamó el, lo real maravilloso, no, o el realismo mágico.